Y nosotros hicimos nuestra opinión cuando en la campaña y con una, una desescalada de manera no gradual, sino vimos como el país entero se olvidó de la situación en que estábamos y unas elecciones que se tomaron sus medidas necesarias, pero sí sabíamos que eso iba a ser una, una condición para que este, esta esta pandemia en, se nos fuera de las manos. Y como sucedió en el, en el 1915, por ahí, o 17, cuando la gran eh, eh, gripe española, eh, después que la gente cogió confianza y se tiró a la calle y se olvidó de lo que había pasado, que en ese entonces eso, esta pandemia se había llevado a más de 50 millones de personas, eh, en el mundo eh, cuando se hizo esa desescalada eh, rápida y brutal y de en poco entendimiento a la población del problema por la poca información en ese entonces eh, fue mayor muerte luego de hacer un rebrote en ese entonces eh, eh, vimos, hemos visto que nos separa casi un siglo o un siglo de años entre una y la otra, pero el ser humano actuó igualito con que en ese entonces que ahora, donde está el Twitter, donde está WhatsApp, donde está el iPhone, donde está el Samsung, eh, qué sé yo, cuánto, donde la información y los satélites están desbordando y la información al mundo entero. O sea que el, el el hombre de ahora estaba mejor informado que en el 2015, que en el, en el 1915 donde, o 16, 17, donde prácticamente se, se, se la información era venía por teletipo y por eh, cables internacionales, eh, las noticias, eh, era como antes me relajaban a mí, que, que cuando tú venías del campo, de la lotería todavía no la han tirado, ya yo la tiran los miércoles, de, de la distancia de la información, así mismo pasaba en ese entonces, sin embargo, el hombre moderno, el hombre iPhone, el hombre celular, el hombre co el hombre Twitter, el hombre WhatsApp, el hombre con todas las herramientas informáticas que, eh, habidas y por haber pensó igualito que el hombre de esa época. Igualito. Vemos que los seres humanos solamente aprendemos cuando el dolor nos toca o cuando la necesidad lo apremia. Yo creo que, y esto es un un símil, pero es dos épocas diferentes con resultados idénticos. Y, y eso lo vemos cuando el día de ayer el presidente saliente, el presidente actual, eh, de, junto con la, según ellos, eh, con la anuencia de las nuevas autoridades electas, vuelve a pedir una, eh, al Congreso Nacional, un estado de emergencia de 45 días. Y no es alarmante y no es por demás, y no es porque él eh, quizás quiera embromar, porque lo más probable que él le gustaría irse tranquilo sin ningún tipo de problema, es que se han triplicado, se han cuadriplicado los infectados. El sistema eh, de hospitalario eh, está supuestamente colapsado o está al borde del colapso. Pero no solamente podríamos decir eso, pues es la evidencia. Estamos viendo mayor personas, principalmente voy a poner el ejemplo de San Francisco de Macorís, los las clínicas y los centros donde acoplaban eh, estos, estos pacientes duraron hasta semanas sin pacientes y hasta con uno, con dos y hoy eh, amanecen con el tres veces el, el valor que tenían en semanas anteriores. O sea... Es evidente, aunque aquí no es tan como las la etapas primeras de, de, de, de esta pandemia, pero Santiago, el gran Santo Domingo, San Cristóbal, ciudades grandes, eh, ahora mismo están pasando por una situación eh, muy calamitosa con respecto a la, a, la, a la pandemia. Vemos como el hombre desgraciadamente no aprende, el hombre desgraciadamente eh, no escucha eh, eh, lo, lo, las, lo que, las cosas que le, puede, que le pueden beneficiar y, y eso no, a veces te dicen pero uno, uno no entiende cómo no cómo vemos las evidencias y solamente nos damos cuenta cuando, no, cuando lo tenemos al lado cuando, cuando vemos que, lo, que está en nuestra casa si está en la casa de al lado no importa porque no, no ha llegado aquí no te apures que aquí no ha llegado sería la frase hemos perdido un casi un año ¿por qué hemos perdido casi un año? porque no hemos aprendido nada no hemos tenido la cabeza suficiente para para, eh, para emplear ese, ese poquito conocimiento que hicimos en los primeros tres meses de esta pandemia con 45 días que pide el estado de un estado de emergencia quiere decir señores que nosotros todavía en diciembre si no aparece una vacuna que que cese con este problema, no se lo podemos dejar al hombre y a la sociedad, no podemos dejar dejarlo al ciudadano, porque ya sabemos que no van a aprender. Lo hicieron hace un siglo casi, lo van a hacer ahora en, el, en, el, en el, la modernidad. Lo, lo único que nos salva es, la, es que aparezca antes de diciembre. Es una vacuna, porque ya vemos que el ser humano no tiene sentido, no aprende, no, no hacemos lo, lo, lo lo que tenemos que hacer y tan sencillo que es. Y lamentablemente vamos a pagar esa consecuencia. Esperamos que, es. que algún día nosotros podamos entender lo que nos conviene. Así es, en el día de ayer, serio, nosotros hacíamos referencia precisamente en ese sentido y de la irresponsabilidad de los dominicanos eh, que habíamos venido exigiendo desde que fuimos impactados. Con esta pandemia que es el coronavirus, independientemente de que nuestras autoridades de salud pública hayan hecho esfuerzos reconocidos por muchos y tal vez no eh, reconocidos por otros, eh, que han diseñado esa estrategia, sobre todo esas reglas donde nosotros estamos como ciudadanos eh, a cumplir de manera cabal, no lo, no lo, hemos, no lo hicimos precisamente por la irresponsabilidad que nos ha caracterizado en medio de esta pandemia. Ayer nosotros conocemos y decíamos que las autoridades, tanto las que están como las que van a estar, las que están a punto de coger la rienda de este país, pues no se habían puesto de acuerdo para tomar acciones en pro de que pudiese detenerse la ágil eh, rapidez y, y propagación este virus. precisamente en el día de ayer parece ser que se pusieron de acuerdo tanto las autoridades electas como las que todavía están llevando la agenda de este país para solicitarle al Congreso un estado de, nuevamente un estado de emergencia nada más y nada menos que por 45 días usted preguntará muchos días, sí, por eso es cantidad que se está solicitando en una cantidad que no la ganamos nosotros y llevamos a que esta situación llegara hasta ese punto, precisamente por la irresponsabilidad en cuanto al comportamiento nuestro y asumir lo que nos corresponde como ser humano ante esta situación. No hay nada, no hay nadie más culpable que nosotros mismos porque nos hemos hecho lo desentendido y hemos hecho de esto una gente Es esa. La razón que lleva al gobierno a la actual y a las autoridades entrantes de que haya que tomar esa decisión de solicitar un estado de emergencia por 45 días, lo que le va a dar al gobierno o a los gobiernos la potestad para poder tomar las medidas de lugar que Dios mediante nos va a llevar a que podamos detener el contagio de este eh, coronavirus que cada día gana más terreno reiterar, esto es un término que yo lo he estado utilizando con mucha frecuencia y es por nuestra irresponsabilidad a partir de ayer mismo Sergio y lo decíamos también, lo comentamos ayer como dentro de las medidas, disposiciones que ha tomado el Ministerio de Salud Pública de que los negocios, los restaurantes por ejemplo, eh, solamente elaboraran hasta las 8 de la noche y ya con delivery hasta las 9 de la noche, fue una de las medidas que se están tomando y que van a prevalecer Ahora bien, una vez ya mañana viernes eh, se va a ser conocido por la Cámara de los Senadores y el próximo sábado por la Cámara eh, de Diputados, pues para ya una vez tenga la autorización y tenga la vara del gobierno como tal de poder hacer uso de esa prerrogativa del estado de emergencia y poder implementar las medidas, pues estamos convencidos y seguros que van a ser más recientes las eh, más estricta la medida que se van a tomar. Es un hecho ya, y así lo dijo el ministro, el, el, ¿cómo se llama? El, el coordinador de la Comisión de Alto Nivel de COVID-19 que eh, se dirigió al país en el de ayer que va a regresar de nuevo. El toque de queda inmediatamente el presidente tenga ya la autorización por parte del Congreso eh, va a ser impuesta de nuevo. Y están correcto, correcto por muchas razones, porque son, son esas las que nos podrían llevar esas acciones que nos podrían llevar a nosotros a detener esta pandemia y reiterar, eso lo ganamos nosotros los dominicanos por la irresponsabilidad. Miren cómo está Santiago, miren cómo está el Gran Santo Domingo y otras provincias del país. Nosotros, afortunadamente, serio de amigos televidentes en la provincia de Bata, aquí en San Francisco de Macorís se ha mantenido mínimamente. Y debemos nosotros seguir trabajando, seguir cumpliendo con las normas y las medidas que han sido tomadas para que aquí en San Francisco de Macorís no volvamos al mes de marzo, al mes de abril, que fui con la primera provincia que estuvo eh, que aportó los lo partido, más moda, la mayoría de muertes. Entonces, debemos seguir comportándonos eso que pasó el fin de semana aquí específicamente que usted hace un recorrido seis de la tarde seis y media los lugares por ejemplo de de bebidas estaban todos full eso no sí. puede volver a ocurrir mientras tanto estemos nosotros eh, con esta condición expuesto porque se están perdiendo vidas todos los días todas las vidas son importantes no es un regalo que nos lo dio papá dios y tenemos nosotros que preservar preservarlo por ejemplo, hoy sale en la prensa pidiendo cadena de oración por ese destacado artista dominicano, eh, Víctor, Víctor, Víctor, Víctor, Víctor Víctor, que está en situaciones muy difíciles. Víctor Víctor y otros dominicanos. Cuando se pierde una vida, es algo importante. No vamos nosotros a permitir que se nos quede. Seguir sumándonos a esa cantidad de personas que han fallecido. Otro, porque usted le ha llevado el COVID a su casa. Otro, porque van a salido a buscar con las con la condiciones en que hemos solo asumido esta situación que estamos viviendo. Así que vamos a partir de este momento, porque nunca es tarde, a seguirnos y a cumplir con las medidas estrictas que de seguro a partir de hoy o mañana estarán tomando nuestras autoridades. Tenemos que colaborar. Es la única forma que tenemos de parar el contagio de este COVID-19 ante esta Situación. Así que este llamado, vamos a seguir nosotros cumpliendo el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico entre una persona y otra cuando vamos a una empresa, a una institución, eh, porque estamos obligados a ir, porque hay que comprar y que abastecerse de los alimentos necesarios, ¿verdad?, para poder seguir subsistiendo. Decíamos nosotros hace dos semanas y lo voy a reiterar: aquí en Macorís, desapareció esa, esa, esa medida que usted llegaba a una, a una empresa. Son es muy pocos y le puedo señalar tenía una empresa y le esperaba a una persona encargada para suministrar la manita limpia, su alcohol para poder ingresar, lo detenían hasta tanto pudiera usted ingresar a la empresa, a lo que fuese hacer su compra o donde, donde tenían que usted asistir, ya eso desapareció, debe, debe se debe reiniciar de nuevo cumpliendo con esa medida y siendo, siendo estricto reiterar es la única forma que tenemos, nosotros de detener, de parar el contagio del coronavirus. No somos nosotros, es el mundo entero que está pasando por esta situación. Sí somos nosotros responsables directos de que nuestro país podamos detenerlo con la voluntad nuestra primero y después con las acciones que pueda tomar el gobierno de la República Dominicana.